...información para toda la nación, corresponde este momento poder ofrecer las informaciones, este espacio que pues, ofrecemos para conversar con nuestros amigos de la defensa civil los cuales siempre tienen, Elvis, interesantes informaciones. Claro, vamos a conocer en esta oportunidad todos los detalles sobre el operativo que ellos han iniciado y el despliegue de sus miembros en toda la provincia de Duarte. Así, Así que es, vamos a recibir a nuestro representante de la defensa eh, civil que aquí en San Francisco de Macorís y en toda la provincia de Duarte han estado desarrollando un interesante e intenso trabajo en beneficio de toda eh, la comunidad para garantizar pues que se desarrolle con éxito este importante operativo. Eh, ¿Cómo anda la situación? Buenas tardes, eh, saludos. Buenas, eh, mi nombre es Fed Burgos, eh, yo pertenezco a la Dirección Regional Nordeste de la Defensa Civil, eh, agradecido de estar en este importantísimo espacio, gracias a los, a los televidentes que nos sintonizan. Eh, durante estos tres días que se ha desarrollado el, el operativo Semana Santa 2023, eh, la Defensa Civil junto a la Gobernación, Cruz Roja, Bomberos y las demás instituciones que componen el PMR, hemos desplegado este operativo para llevar seguridad a cada rincón de la región, para que las personas que salen en estos días de ocio a vacacionar, a disfrutar verdad, puedan hacerlo de una manera segura y regresar a su casa de una manera segura también eh, durante todo el operativo eh, se han llevado a cabo muchísimas actividades de concientización a, lo, a los ciudadanos a los transeúntes verdad, y también se desplegaron 13 puestos de socorro en la provincia completa, provincia de Duarte para que en cada lugar, en cada paraje, carretero, haya un punto de, de defensa civil que ofrezca seguridad junto a las demás instituciones, como ya mencioné eh, anteriormente. Jafé, tenemos una gran cantidad de voluntarios que se han desplegado en estos puestos. ¿Cuántos puestos nos dijiste? Trece. Trece puestos en esta provincia de Duarte. ¿Qué cantidad de voluntarios estamos manejando al día eh, de hoy en esta provincia de Duarte de todas las ...las instituciones que se han integrado a trabajar en este operativo. Bien, Defensa Civil como institución está manejando un promedio de 400 a 420 voluntarios... ...sumándole los, los de Cruz Roja que se nos han sumado, bomberos, Ejército eh, Nacional también, Salud Pública... ...y las demás instituciones también que componen el PMR, Estamos manejando una media de más o menos de 1.200 a 1.300 eh, personas diarias... Para desarrollar este operativo. Están diseminados en estos eh, 13 puestos, ¿verdad? Sí, exactamente. Que están ubicados en diferentes puntos de eh, la provincia Duarte, en calles, carreteras, balnearios, para garantizar que esté pues Así todo es. en orden. Aquí la, el Centro de Operaciones de Emergencia dispuso eh, que esta provincia fuera declarada en alerta roja. Esta disposición pues ordena que se cierren, ¿verdad? Los balnearios ¿Cómo se está eh, garantizando Que las personas no accesen A esos ba balnearios o, o cómo las personas quizás Que no han tenido la oportunidad de ver esta cobertura O tener la información ¿Cómo se está garantizando que si llegan al lugar Pues no tengan el acceso? obviamente. Bien, eh, se está coordinando Con el Con el ejército Policía Nacional para evitar Que personas ingresen a estos balnearios Que previamente estaban habilitados lo que sucede es lo siguiente, eh, la interacción de una vaguada en niveles altos y medios de la estratosfera está provocando nubes de gran desarrollo vertical. Estas nubes, eh, llamadas como Nibus, tienen mucha agua, o sea, provocan torrenciales aguacero en corto tiempo. Esto fue lo que sucedió en Santo Domingo, en, en noviembre. Entonces, estas nubes provocan lluvias muy fuertes y hacen que los caudales de los ríos crezcan muy rápido, más rápido de lo que la persona puede darse cuenta. Entonces, cuando ya esto sucede Pues el río atrapa a esa persona y la puede ahogar Y no solamente ahogarla Recuerden que eh, nuestros ríos En la parte alta, que es donde se concentra La gran parte de los balnearios Esa zona montañosa, aquí de Puebla y eso Los ríos son pequeños Y al ser pequeños, eh, la presión del agua es mayor Eso sumado a las piedras que tienen Los charcos y los bancos de arena Pues se convierten en trampas mortales Por eso, desde que la provincia fue declarada en alerta verde se coordinó con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, el licenciado Juan Salas, nuestro director, Junior Tineo, eh, en constante comunicación, pues se ordenó el cierre de todos los balnearios para evitar este riesgo, o sea, para eliminar el riesgo de que personas puedan eh, ser atrapadas por crecientes, por, por estos ríos, que de un momento a otro, usted lo ve normal, pero en un segundo está muy alto, Entonces... Eh, se han hecho las coordinaciones con el ejército, de la policía nacional también que nos ha ayudado bastante y así se ha ido coordinando eh, el tema de cierre de los balnearios. ¿Cómo, cuál, cuál, ha, sido, cuál ha sido esta información, uh -huh. Luis, para que la gente sepa por qué se ha producido el cierre de esos balnearios? Que hay gente que dice, bueno, nos están limitando a ir a, a las playas, a los lugares de esparcimiento. No se trata de eso, se trata de lo más importante que es preservar la vida. ¿Tienen la ustedes algunos reportes de personas que, a pesar de, de, de, de haber estado cerrados, esos balnearios, hayan intenta, intentado eh, utilizarlos, disfrutar de ellos, y ustedes han tenido que traer en acción? Sí, sí, se han recibido reportes de, varias, de varios puntos de la, de la provincia, donde personas han ingresado a bañarse, pero se hace la coordinación directamente con el ejército, y por eso para sacar a esas personas de ahí porque podríamos decir no está pasando nada no está lloviendo pero de un momento a otro todo puede cambiar o sea todo es muy cambiante todo es muy variable sí. entonces eh, nosotros estamos enfatizando con las personas de que no es nuestro no interés el que no se recreen el que no haya esparcimiento el asunto es que hay que hacerlo de manera segura y para poderlo hacer de manera segura pues hay que hay que coordinar, ¿verdad?, hay que tener una coordinación estricta con todas las personas eh, para que evitar estos riesgos y entiendan sí, que es es. nuestro interés es que disfruten de una manera segura, lleguen a su casa de una manera segura. Ya dijiste que están ubicados sus brigadas en distintos puntos de la provincia de Huarte, pero que para que las personas, los residentes en distintas comunidades sepan dónde ustedes están, pues, ¿pueden mencionarme algunos puntos específicos? No, eh, Defensa Civil, o sea, nosotros para... Distribuir los puestos nos basamos en el riesgo. Ejemplo, la, la Defensa Civil cubre la provincia de Completa en diferentes puntos. Comenzando Senoví, tenemos un, uno en un puesto carretero en el tramo Aguayo. Tenemos uno la entrada, en la entrada de San Francisco Macorís, ¿verdad? Eh, por eso previo, donde está el nuevo supermercado y eso. Luego en la parte alta tenemos, en el cruce de Cuevas, tenemos uno en los balnearios. Están cerrados, pero aún se mantiene personal de Defensa Civil en ellos por cualquier, por cualquier situación de emergencia de repente, ¿verdad? Tenemos personal también en Jaya, salida a Tenares en el Cruce de las Pajas y en el Cruce de los pínolas. De este lado, de este lado tenemos en el Cruce de las Guaranas un puesto de socorro, ¿verdad? De ahí tenemos otro en Pimentel y así sucesivamente Castillo, Hostos, Villarriba, Arenoso, hasta la Autovía del Nordeste. Así es. Bueno, Miguel, han Muy sido bastante una las informaciones. bien planificada para cubrir toda esta zona de la provincia de Duarte, que es que les corresponde a, en este caso, ¿verdad que sí? Pero una institución que está diseminada en todo el territorio nacional y felicitarles por ese importante trabajo que realizan. ¿Un mensaje final para las personas que eh, Sí. Primero es que la vida la vida hay que preservarla. Yo personalmente digo que uno, uno, uno, lo, la mejor sensación es estar vivo. Entonces, para... Lograr eso, debemos saber que la Semana Santa acaba mañana, pero la vida sigue. O sea, si usted toma, no conduzca. Si está conduciendo, no atienda el teléfono. Recuerden que en este, en este periodo los riesgos se duplican, porque todo el mundo quiere llegar temprano a su casa, todo el mundo quiere llegar a su casa. Entonces, eso hace que el riesgo aumente. Y, y nada, pues, que respeten las señales de tránsito, eh, nosotros como de fans Vida estamos a la expectativa de todo. No pueden... Nos pueden contactar eh, vía 911 o al 809-588-3279, que es el número de emergencia 24 horas que tenemos aquí en la oficina. Bueno, agradecemos a Jafé Burgos de la Defensa Civil aquí en San Francisco de Macorís, encargado del área de capacitación de, capacitación de la Defensa Civil de la provincia Duarte. Quiero invitarte, Jafé, que te quedes con nosotros, porque de aquí, de San Francisco... De Macoristes, de esta provincia de Duarte, donde se origina la señal de teleoperadora del nordeste, Telenor Canal 10, donde estamos transmitiendo y con esta participación de la defensa civil.